Hola, ¿cómo estás? Soy Claudia Castro y yo creo en vos. ¿Y vos? Bueno, espero que sí. Hoy te voy a presentar la acción número 3 que va a mejorar tu autoestima. Y sí, ¿qué decir? A veces pensamos que existen monstruos como unstruitos que nos interceptan en el camino y que se convierten en trabas, en piedras, en gigantes que no podemos derribar. Y la verdad es que cuando los enfrentamos, se diluyen en la realidad. ¿De qué te estoy hablando? Simple. De los miedos. ¿Sí? Los miedos. Tenés que enfrentarte a tus miedos. Entonces, eh, de repente, si vos te dejas llevar por los miedos, te vas a quedar siempre en un mismo lugar, estático, estanco. Porque no te vas a atrever a hacer lo que amas, a ser quien sos... A expresarte, a decir lo que pensás, a concretar un proyecto, a invitar a salir a alguien, a viajar al, a otro país, eh, a trabajar de lo que más. Si no enfrentas los miedos, los miedos se roban tus sueños. Y, todo el color que pudieras tener dentro de tu ser. Así que ahí, tienes que ir y enfrentarlos. Yo siempre digo que el mundo no está hecho de cobardes. Y es cierto, las personas que, que hacen de la cobardía su mejor traje, un buen día se dan cuenta de que eh, estuvieron viviendo en función de del afuera de, del resto, del que dirán, de, de ciertas normas que son bastante arcaicas y se perdieron de, de las oportunidades que le presentó la vida, llámese carrera, pareja, amigos nuevos, una familia nueva, otra nacionalidad, porque no, nunca se sabe. Y, y todo por miedo, miedo por ahí a, a no cumplir con las expectativas, miedo a, a los cambios, que es el miedo más grande, eh, miedo a, a que las cosas no salgan como nos sueña que salgan. Lo cierto es que el miedo hace que te vuelvas inmóvil. Ahí te quedaste. Y entonces vas a pasar un montón de años hablando de lo mismo y yendo hacia atrás. El pasado no existe. Hoy es el momento exacto que existe. Y el futuro está muy lejos. No sabemos qué va a suceder. Entonces, enfrenta tus miedos, porque podés descubrir lugares, personas, eh, tareas maravillosas y multiplicar muchas cosas que, que creías imposibles. Eh, siempre no puedo evitar la analogía, ¿no? pero igual que en el amor, que no arriesga, no gana. Que no enfrenta el miedo, no gana. Podés perderte de corazones hermosos simplemente porque tenés miedo. Lo mismo, 100% igual, sucede con los sueños. Así que, acción número 3, desterramos el miedo y vamos hacia adelante porque queremos. Te mando un beso enorme en la cajita Vas a tener toda la descripción, el link a mi web, donde encontrás artículos, mis redes sociales, para que estemos eh, en contacto. Y desde ya, hazle clic a la campanita, así no te perdés ninguno de, de estos videos, que espero te puedan ayudar o transmitir por lo menos un momento de, de esperanza y alegría para que refuerces tu actitud frente a tus proyectos, a lo que sos y a tus sueños. Te quiero, nos vemos.